Continuamos con Lengua de Trapo Ahora, conociendo un poco más de la vida política y profesional de nuestra entrevistada Gabriela Ferrer. Además, aprovecharemos para, por ser nuestro primer programa, dar un brindis para que nos vaya bien Salud, salud Bueno, diputada, coméntenos. ¿Usted es militante de Solvo? No, no, no, no. Yo soy eh, de comunidad ciudadana. Entonces, ¿cómo prestó sus servicios en el GANP sin ser militante? ¿Nos puede explicar? Como toda persona que ingresa eh, a través de una consultoría, yo realicé una consultoría, consultoría por la eh, consultoría en línea, presenté mis papeles y de esa manera ingreso yo a la alcaldía. Quiero aclarar que el GAMP es el gobierno autónomo municipal de La Paz ¿Es usted militante de algún partido político? Me decía de Comunidad Ciudadana Comunidad Ciudadana, ¿ciudadana? Comunidad Ciudadana es un partido político Comunidad Ciudadana es una alianza Es una alianza que está conformada por el FRI ¿Qué es el Fre en realidad? Frente Revolucionario de Izquierda, el FRI El FRI entonces, eh, podríamos eh, ver que si bien es un frente revolucionario de izquierda, pero en este caso quien está a la cabeza es alguien que ha seguido políticas neoliberales, este, con antecedentes de políticas neoliberales, ¿cómo es que se llega usted a identificar con un partido de izquierda? ¿O ¿Cómo es que comunidad ciudadana se llega a identificar como un frente de izquierda? Bueno Comunidad Ciudadana es un partido de centro democrático eh, No, precisamente no, no podría hablar del tema de neoliberal porque eh, creo que eh, hoy en día más bien estamos viviendo un tema neoliberal pero es algo que es totalmente diferente ¿no? o sea hay, hay, un, hay una incongruencia considero yo pero eh, como tú dices ¿no? o sea si está compuesto por un partido de izquierda que es el Frente Revolucionario de Izquierda y como te repito otra vez Carlos Mesa ha sido uno de los que ha sido parte de la formación de políticas, de la implementación de políticas neoliberales que se han llevado a cabo en el país durante por lo menos su gestión el MNR. Eh, durante el MNR. Por eso me parece un poquito raro. Bueno, bueno mira, actualmente eh, como se está manejando eh, ahora en el gobierno, precisamente podemos ver más y más políticas neoliberales al respecto. ¿No? Porque se está explotando en realidad al, a, al pueblo, no es lo que está sucediendo Porque eso es lo que significa en realidad, no explotar al hombre no es eh, El hombre por el hombre, entonces es lo que está sucediendo Yo no quisiera obviamente eh, tocar el tema, eh, entiendo que acá estamos haciendo otro tipo de entrevista Y bueno, precisamente por eso no quisiera tocar el tema al respecto Entonces, ¿qué ideología usted persigue? Centro Democrático Considero que no es conveniente irse ni a un extremo ni al otro extremo, ¿no? O sea, Bolivia realmente ha estado bastante eh, peleada, precisamente. No estamos... Eh, hace falta una reconciliación entre bolivianos. Es hora de que dejemos de ver al, que al, al blanco, al moreno, o sea, es hora de que realmente nos reconciliemos. Y que inclusive hoy en día, esto va más allá del tema de ideologías políticas, hoy en día estamos viviendo causas. Y creo que la mayoría de los jóvenes luchan por causas. Causas de, por ejemplo, luchar por la mujer, luchar por los animales, eh, y en fin, ¿no? O sea, cada uno tiene una causa y eso es lo que realmente le va a hacer eh, bien a Bolivia, ¿no? Diputada, ¿cuál ha sido el papel que ha desempeñado en la diputación y en la fiscalización desde los ocho meses que ya están en la legislatura? Bueno vengo haciendo precisamente eh, fiscalizaciones, no solamente, y eso quiero que quede claro, no hago fiscalizaciones únicamente al, al gobierno, se ha hecho fiscalizaciones al gobierno central, se ha hecho fiscalizaciones a la alcaldía, se están haciendo igual fiscalizaciones a otros entes que corresponden, obviamente, de acuerdo a la normativa, pero lo que nosotros estamos haciendo, estamos procediendo de esa manera, porque precisamente es lo que yo decía, ¿no? O sea, no es aquí no se trata de ideologías se trata precisamente de trabajar por el pueblo y para el pueblo somos servidores públicos, nuestra obligación es servir, no servirnos por ende la fiscalización se hace de manera imparcial alguna que haya hecho y que nos pueda dar el ejemplo eh, dónde hizo la fiscalización, una mala obra del gobierno, una buena obra del gobierno y nos cuenten qué está ahora, desde el momento que usted hizo la fiscalización en qué momento se encuentra ahora bueno, realizó fiscalización precisamente al alcalde saliente a Luis Revilla por la tardanza en el pago de salarios, la tardanza en el pago a los proveedores. Uh -huh. He realizado una petición de informe oral al Ministro de Salud, que lastimosamente no nunca se, se hizo presente como correspondía y no nos respondió por este tema del COVID. Hemos hecho otras solicitudes a otras autoridades también, que sí, sí se han presentado. Y que bueno, en algunos casos hemos quedado conformes con la respuesta y en otros no, independientemente, vuelvo a decir, del color político, porque bueno, por lo menos en lo que a la, en la comisión en la que yo estoy ahorita trabajando, veo que eh, traba, nos olvidamos del tema de, de colores políticos, tanto de comunidad ciudadana como del movimiento al socialismo, tratamos de trabajar en pro y son de cierta manera en mi comisión por lo menos me sorprenden algunas personas que trabajan de otra forma no eso es lo bueno yo creo que eso le hace bien al, al país en qué comisión está la en la comisión qué? de relaciones internacionales la de relaciones internacionales y cómo está avanzando esta comisión ahora en temas internacionales sobre todo ahora que se está viendo la necesidad de las vacunas los tratados eh, qué más las pruebas accesos internacionales tránsito de las personas bueno, nosotros pero... hemos hecho una fiscalización recientemente a la frontera con eh, Villazón. Hemos eh, ido ahí con autoridades, como les decía, tanto del movimiento socialismo como de comunidad ciudadana. Hemos podido constatar que realmente había muchos problemas ahí. Eh, nos ha acompañado también el alcalde del lugar. Eh, evidentemente, el contrabando es algo que le hace mucho daño a nuestro país, pero tampoco es algo que se pueda cortar de la noche a la mañana sino que hay que darles las herramientas, en específico a, a, a Villazón, en este caso, que obviamente vive de eso, pero es necesario darles políticas, obviamente de trabajo, para que ellos puedan desarrollarse de otra forma. Diputada, ¿en estos ocho meses presentó algún proyecto de ley? Estamos trabajando precisamente en proyectos de ley. ¿En Por cuál? ejemplo, lo que yo quisiera trabajar, y estamos en esto, ya lo vengo trabajando anteriormente, pero no es algo que... ...parta solamente de Gabriela, ¿no? Es algo que hay que trabajar precisamente con las organizaciones civiles... ...con eh, sociedad civil organizada, perdón, con diferentes instituciones... ...a fin de que esto salga bien. Y esto es en relación, por ejemplo, al tema del acoso laboral en razón de género. Eh, muchas eh, mujeres sufren esto. Nuestra ley 348 nos habla de 16 tipos de violencia contra la mujer. Obviamente es bastante preocupante los feminicidios que tenemos hoy en día... Pero también hay que trabajar con los otros tipos de violencia que además nos lanzan alertas, ¿no? Nos lanzan alertas porque siempre empieza con violencia psicológica. Es, tenemos el tema, por eso decía, es del trabajo, donde además por temas de, de bienestar social, tiene todo trabajador el derecho de trabajar en buenas condiciones y que obviamente para que pueda rendir mejor. Y uh, eso en cuanto al acoso laboral en razón de género. Otro tema que estamos viendo por conveniente es que también los funcionarios debieran estar eh, capacitados en la Ley 348. Mm. Evidentemente, aquellos que atienden estos casos tienen que ser más preparados, pero en general todo servidor público debiera conocer esto porque esto va a replicar además en sus casas, ¿no? No solamente va a ser que eh, trabajen, eh, que estén en la oficina y que apliquen eso con sus compañeras de trabajo, sino que van a saber que en sus casas tienen que obviamente tratar bien a la esposa, a, a la hija, a, a la amiga, ¿no? Entonces es, es, es conveniente todo esto, ¿no? Respecto a la ley 348 y el sector laboral, por ejemplo, yo tengo un dicho que está ahí en mi escritorio que dice, ¿no? Nos piden como que trabajemos como si no tuviéramos hijos, sin embargo nos piden que los cuidemos como si no tuviéramos que trabajar. Eso es una realidad que se vive, creo, día a día en todas las fuentes laborales. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, el tema del cuidado de los hijos es, eh, además, se supone que es una tarea compartida, ¿no? Con, con, con el padre. Ahora, tenemos madres solteras, lastimosamente, que tienen que ser eh, madre y padre, ¿no? Vuelvo a redundar, y que trabajan todos los días y que no tienen otra manera. Entonces, mmm, obviamente yo creo que es algo que además yo respeto mucho. Por eso es que hace un momento también decía que para tener hijos realmente uno tiene claro. que analizar bien. Tiene que estar bien seguro para darle la atención debida. Y yo pienso que, bueno, pues, eh, lo ideal sería también que existan estas condiciones para tener esta equidad, porque hablamos de igualdad y equidad, no es cierto? Pero a veces tenemos, somos todos iguales en realidad. Pero todos no. tenemos los mismos derechos, pero no tenemos lo mismo en equidad. No, no hay siempre utilizo. Exacto. Además utilizo el mismo ejemplo eh, que han debido ver en, en las redes sociales donde están tres personas tratando de ver un, un partido de fútbol y hay una que es más alta, más baja, ¿no? Todas pueden ver, pero lastimosamente no, no son de la misma altura. Entonces, se les da las condiciones para que estén en igualdad de condiciones, ¿no? Y de eso, precisamente, creo que, que se trata esto. Por eso es que yo también a la vez les hablaba de que no soy de un feminismo extremo, no se trata acá de, de que las mujeres odiamos a los hombres, no. para nada. Pero que queremos obviamente tener las mismas condiciones que, que ellos tienen porque muchas veces no existe esto, entonces las mujeres tienen un montón de, de, de obstáculos además que seguir en, en la vida, precisamente eh, eh, el cuidado de los hijos o el estudiar eh, es, es un problema porque claro. bueno, ya empieza la, la, la vida laboral, entonces tienen otro tipo de tareas más que cumplir, entonces de por sí realmente es, es, es, es un, una carga muy pesada que, que llevan las mujeres en los hombros. ¿no? Indudablemente, decimos que todos somos iguales entre, las, entre la ley, pero sabemos que hay mucha desigualdad entre las mujeres y ojalá realmente se pueda hacer algo al respecto. Diputada, ¿a qué sector de la ciudadanía representa usted? ¿Qué sector social o qué base la, la lanzó la diputación? Bueno, yo siempre he trabajado con, eh, con las organizaciones sociales y, y creo, bueno, que, que, bueno, precisamente va por ahí. Uh -huh. eh, he estado... Eh, no, yo no me quiero arrogar la representación de nadie, yo quiero ser representante y considero que soy representante de, de todos los paseños, soy diputada pluri, plurinominal y precisamente mi trabajo va en eh, pro de todos los paseños, ¿no? Y, y, y siempre va a ser así. ¿Cuáles son sus planes futuros como diputada? Bueno, eh, principalmente este tema de lo que les acabo de decir, ¿no? Es como que considero que puedo hacer un, un bien realmente grande a, a las mujeres. Ah, que además... Es una joven, ¿no? Así es, además que son las mujeres quienes eh, ahora están sufriendo diferentes tipos de agresiones por el mismo tema del COVID, por ejemplo, cuando hemos estado en cuarentena rígida han tenido que pasar momentos bastante duros, han tenido al agresor dentro de casa. Entonces, eh, creo que una de mis principales causas, además, como, y, adem y que quiero que siga esto creciendo, es trabajar por las mujeres, ¿no? Eh, esa es mi causa principal como diputada nacional, yo lo denomino así como mi tesis como eh, diputada, y es eso, ¿no? Obviamente se vienen más proyectos, más propuestas, siempre hay que, todo lo que podamos aportar a nuestro país, pues yo creo que, que siempre va a ser bienvenido, independientemente de los colores políticos, y, y siempre, bueno, cuando se tenga que criticar, lo que se tenga que criticar se hará, y lo que se tenga que aplaudir también se tendrá que aplaudir. Y como feminista... Entiendo que nos acabas de decir que estás promoviendo leyes para favorecer a las mujeres. ¿Qué sector crees que sea el más importante, el más urgente ahora de atender a las mujeres? Educación, salud, tema laboral, porque obviamente no se pueden abarcar todos los ámbitos. Siempre hay un ámbito que tiene que ser atendido con mucha más urgencia. ¿Cuál consideras tú que sería el más urgente? Creo que hay que trabajar en el tema de la autonomía económica, ¿no? Precisamente hay muchas mujeres que... Hoy en día eh, toleran este tipo de agresiones que además van en, en progreso, cada vez van aumentando y terminan en muchos casos en feminicidios y además hay, habrá que eh, evaluar también la ley 1178 eh, que lastimosamente hace que el que el agresor salga mucho más rápido de la cárcel porque bueno tenemos tardanza en la justicia entonces eh, yo creo que es eso, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias Gabriela por tu presencia y por estar aquí en nuestro primer programa y por ser mujer y por defender nuestros derechos. Estamos muy felices que, que des inicio a nuestro primer programa, que des inicio este primer ciclo. Queríamos que venga una mujer, te agradecemos muchísimo por aceptar la invitación y esperamos hasta una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias muchas a ustedes y felicidades, ¿no? Que sea con mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. A nuestra línea WhatsApp, 75 85 55 19, Lengua de Trapo. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.